Amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. En este video les voy a enseñar a hacer este angelito que hice con una copa y una parte de corcho. Miren cómo queda de lindo, de novedoso. ¿Quién va a pensar que está hecho con estos materiales? Igualmente les enseño este, que también lo hice igual a este. Vamos entonces a ver cómo se hace. Estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer el angelito porcelana fría Bakes blanca una copa un tapón de corcho, este viene en los vinos una bolita de icopor vamos a calcular que quede más o menos así porque no recuerdo el número de la bolita o el diámetro limpia pipa plateada perla continua, un palillo, esto es un pedazo de pergamino que sería para hacer las alitas, pintura acrílica color café, blanca y azul. Estas pinturas las compré en la tienda del dólar, son muy económicas, tienen un costo de 5 mil pesos. voy a tomar la porcelana color piel una parte voy a aplicar un poco de pegamento blanco este es pegamento... este es colbón y vamos a forrar la bolita con la porcelana voy a quitar esto que me sobra Aquí ya tenía una forradita. Voy a hacer acá un huequito, o sea, como la en la mitad. quede así porque este sería el cuellito a tomar este pincel para esparcir bien el colbón vamos a tomar una parte y vamos a ir así estirándola bien, vamos a pegarla acá esta es la faldita de la angelita que vamos a hacer a cortar aquí vamos estirando como para hacer un bolerito con el palito vamos a hacer a tallar así vamos a dejar acá un momentico y vamos a tomar el cuerpecito que se me olvidó decirles que había que cortar acá la mitad. Pero bueno, todavía tengo tiempo de hacerlo. Vamos a tomar porcelana y vamos a forrar esta parte vamos tomando porcelana si vamos necesitando para poder forrar así bien esto es lo bueno de la porcelana que se puede moldear muy fácil bueno vamos a dejar secar un poco y ya volvemos Voy a tomar este lapicero que se, se le saca la barra muy fácil, y con esta parte voy a hacerle como una textura. Bueno, vamos a dejarla así y a esta con esta parte si tenemos que volver a hacer la textura lo hacemos mientras la porcelana esté fresquita vamos a hacer ahora los bracitos un conito alargado Voy a hacer así como, también como otro conito, como una lagrimita, conito no, como una lagrimita, alargada. Acá voy a aplanar, lo mismo voy a hacer con esta. y voy a sacar los deditos voy a hacerlo con este bisturí esta punta bueno. voy a sacar este dedito para acá dos tres bueno esta sería una manito y aquí nos quedaría la otra Dos manitos vamos a aplicar colbón pegamento blanco que es lo mismo y colocamos las manitos que vamos cerrando porque la porcelana aún está fresquita vamos a colocar esta otra acá y nos quedarían así las manitos bueno que voy a hacer voy a de nuevo, voy a hacer este paso vamos ahora a hacer el cabello del angelito esta sería así la parte de adelante Y lo que voy a hacer es empezar a pegarle tiritas. Vamos a hacer varias tiritas. Esta es una forma fácil de hacer el cabello. el bisturí voy a hacerle así como la forma del cabellito hay muchas formas de hacer el cabello muchas yo les iré enseñando pero esta es una forma fácil Estas, flor, estas florecitas las compré en la tienda del dólar. Hacemos una bolita y la aseguramos así. Hacemos un huequito, aplicamos un poco de colbón y vamos a colocar, a meter la corona acá. Nos quedaría así. Acá ya secó y hice esta ranurita antes de que se secara la porcelana lo hice así con la tijera esto lo hice para decorar esta parte voy a utilizar perla continua corté una parte para decorar el cuellito vamos a pegar con silicona líquida me parece que es más fácil pegarlo con esta silicona pegamos Igual acá en esta parte, voy a aplicar la silicona líquida para pegar la perla continua que lo hace ver todavía más bonito. Bueno, ahora con pintura acrílica voy a pintar todas estas partes que cuando seca quedan así: se abre la porcelana pueden hacerlo también con porcelana fría si desean pero yo lo voy a hacer así pintando lo que me parece más fácil y más práctico vamos a dejar secar bien los que deseen ponerle brillo a este angelito también queda muy lindo ahora voy a utilizar Pegamento blanco o colbón para los ojitos, porque hice dos huequitos para pegarle porcelana fría blanca. Esto es opcional si lo desean hacer, pueden pintar los ojitos directamente. O sea, pintar dos bolitas blancas. Voy a aplanar bien acá. y Hice también una bolita en porcelana fría color piel para la naricita. Ahora voy a pintar. Voy a pintar azulito. Esto lo hacen con el otro ojito. Cuando sé que van a pintar con café. Con negro voy a delinear esta parte. Y vamos a hacer las pestañitas. Las cejitas. Y voy a darle la lucecita a los ojitos con pintura acrílica blanca. con café voy a pintar la boquita, este pincel no se prestó mucho porque está muy malito bueno ahora voy a pintar los cacheticos con un poquito de rubor se ve la carita como asustada ahora voy a utilizar pergamino rectángulo de 9.5 por 6.5 que sería para hacer las alitas vamos a doblar en la mitad pueden mirar unas alitas en google y a partir de la mitad dibujamos esta alita vamos a doblar y cortamos para que nos salgan las dos alitas iguales aunque estas alitas me parece que quedaron pequeñas ya ustedes las hacen del tamaño que deseen igual pueden utilizar copas más grandecitas esta es la idea que les doy va a utilizar este paño para repujar, porque el pergamino es un papel que se puede repujar con un lapicero sin tinta o con un punzón, se repuja por este lado y ya por el otro lado queda blanquito como en alto relieve así ahora voy a pegar con silicona caliente Y voy a asegurar aplicándole otro poco de silicona caliente. Y nos quedaría así el angelito. Acá lo que hice fue hacer este otro angelito con la otra parte que no sobró del corcho. Lo hice lisito el vestidito y la salita les eché diamantina. A mi esposo le gustó mucho este. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la idea, si es así manito arriba no olviden suscribirse a mi canal y muy importante que compartan el video con sus amigos para animarme a seguir haciendo videos, hasta la próxima.